Un señor Fausto Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de esta ciudad de San Francisco de Macorís, invitó a la población a reflexionar ante tantas problemáticas que afectan a la República Dominicana. Estamos en una situación muy difícil. La inseguridad, la criminalidad, todo esto mal que ya conocemos, por supuesto. Entonces estamos continuamente trabajando y haciendo llamado a las personas para que cada uno pongamos un carrito de arena donde quiera que estemos, en guarda de que estos problemas vayan disminuyendo. Por ejemplo, el domingo eh, participamos de Ideas de los bomberos. No es justo que Macorís no tenga, podemos decir un local adecuado para que de esta manera, una institución tan importante para salvar vidas naturalmente tenga esta realidad. Y después, por supuesto, un llamado a todos